Como en los años 2016 y 2017, el comienzo de las clases vuelve a quedar cruzado por un paro nacional docente. Esto es el reclamo al gobierno por mejores sueldos y por inversión en el sector educativo. La medida de fuerza es por tres días, ya que además de 48 horas por los reclamos específicamente educativos, los sindicatos adhieren al paro de mujeres este viernes 8 de marzo. Y una protesta que está convocada para todos los niveles del ...inicial hasta el universitario, en lugares la enseñanza... ...tanto estatales como privadas, así se está viviendo en la Argentina... ...ahí está Telesur con nuestro corresponsal Edgardo Esteban... ...él nos puede ampliar mucho más este tema que está, como le contamos... ...en desarrollo, Edgardo, bienvenido. te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur... Y realmente una movilización muy importante, realizaron los docentes de todo el país, aquí en la capital de Argentina, desde el Congreso de la Nación hasta la histórica Plaza de Mayo, donde realizaron un acto frente a la Casa de Gobierno para plantearle al gobierno Mauricio Macri en este día, donde tendrían que estar las aulas abiertas y están cerradas a partir del reclamo de paritarias a nivel nacional que están realizando los maestros de todo el país y que sistemáticamente el gobierno, Mauricio Macri, se niega a negociar. Desde esa perspectiva, los docentes están realizando un paro por 48 horas, que se va a sumar a un paro de 24 horas más el próximo viernes, acompañando a lo que es la movilización y la medida de fuerza que hacen las mujeres de todo el país, como consecuencia justamente de la conmemoración del día de la mujer a nivel mundial. Desde esa perspectiva también han anunciado y han anticipado que van a continuar con las medidas de fuerza si no hay respuestas concretas de negociaciones de paritarias por parte del gobierno de Mauricio Macri. Y anticipan que va a ser un año intenso con movilizaciones, con marchas, con paros, justamente buscando un salario digno, pero también en defensa de la escuela pública para que tengan justamente mejor infraestructura, mayor inversión, no solamente en lo que significa el mantenimiento de las escuelas, sino a nivel...